El cas del 4F és el cas paradigmàtic del que suposa el silenciament de, de la veu d'uns protagonistes d'una informació eh, per interessos polítics o per interessos empresarials. Els fets del 4F del 2006 es van explicar explicar informativamente, Vull dir, no, no es un fet que quedase eh, aïllat de la Unión pública. Yo en hablé con el alcalde y vosotros en el documental de Ciudad Morta recullen el momento en que yo le pregunto a la alcalde por esta cuestión. Cuando detectas que un caso eh, de injusticia como aquella, de ocultación, de información, eh, el que hay por de una, una parte es el silencio, tienes una pista muy clara del que, de que allá abajo ha cosas a investigar, ¿no? Seguramente lo que pasa en el caso del 4F es que, a posteriori, pasan muchas cosas que tienen a ver con el proceso, con el judici con la condena, con el emprisonamiento, con... que no, no hay un seguimiento, no hay el seguimiento de esto. El caso del Jurijardine Jardine no arriba, no cauda no del cel, no, no el trobem no hay cap Arxiu o de inform información oficial que diga que hay casos de personas torturadas, y una estadística, todo eso no existe. Ahora tenías a revisar otros temas on ya judicios para mí, y dios al el caso Palau, y al mateix seguimiento ahora que cuando passar? No. Cada día expliquemos que están haciendo los advocats, tal, tal, tal. No. ¿Por qué? Porque tenemos 40 otros temas más. Només cal trepitjar el carrer y surtida de las dinámicas, en las que eh, se está cayendo en muchas redacciones, de trabajado desde el despatx, a través de los teletips, a través de las trucadas de teléfono. horas quizás de aquí sin cinco años vens a entrevistarme, a preguntarme para una cosa que se ha sabido muy a tal y dius ¿qué vau hacer mi mitjans de comunicación? Pues, seguramente en aquel momento en que pasando las cosas no teníamos la dedicación y el tiempo para investigar això ¿no? una feina de formigas, de eh, deixant... Eh, señales una miqueta para allá tota un pasas de toda aquella gente que ha sigut testimonio de un casco como que es puesto en contacto tu. Yo creo que la investigación que, que es fa des de mitjans com directa, como los autores del documental o, o crítica, etc. es una feina fundamental para nostre ofici Dir que los mitjans manipulan y que tergiversan pues bueno, si sí, es verdad, en muchos casos pero hacerlo realmente, eh... Donar veus de qualitat, contrastar bé la informació, saber, equilibrar bé i veure d'on venen les fonts i si tenen interessos o no tenen darrera. Eh, tot això no és fàcil. Que l'espectador i l'oient sapiguen que la teva voluntat era anar a saber quin és el paisatge, encara que la teva mirada sigui, sea... escouten, yo el paisatge el veig així, pero no me deixen ni un arbre, els he mira tots, però Uh, a mí me agrada que que està roura que está en com per del paisaje Si sea hoy en día salió un periodismo de investigación con separar-ho del periodismo en las horas del otro periodismo que es un periodismo no investigación Entonces la pregunta es, eh, que qué, qué esta dilación permanente, a qué estrange andar aliment persisten y a qué silencio y a nosaltres no en que alimenten eh, todas las hospitales, sino que nos acaban eh, de confirmar del todo. ¿Qué motiva que avui encara no sé si a més aquest documental, a TV3? Pues bien, el día de hoy el que le puedo asegurar es que no hemos recibido más información. De fet a agosto del 2013, en otra comisión, 14 meses después, de la manca de noticias y de información, se va a dar el proyecto per retirat. Per qué obra aquest documental de las noticias de Chile y Uruguay y no abre los de atrás. y En algún despatx, alguien està decidint que això no es proyecta. No diga que sigui gusta Hauría de haber diputado. La realidad es que nosotros no participem y que en aquests momentos nosaltres no en tenim els derechos y no en tenim planificada la misión. Yo creo que el silenci es el, es el tipo de censura mediática actual. Es decir, abans o, o ara però en dictadura, en règims totalitaris, la censura es... Eh, afan informació i tallarla, manipularla. Avui dia la censura és evitar que aquella informació arribi y sorti. Els mitjans estándar dan eh, donen un discurs, unes notícies, unes informacions, fins i tot, en general unes tertúlies que no se escapan de les línies acceptables dins de un sistema. Es pot ser més o menys crític, però acceptable. No lo posen en cuestión. El 4F en el fons és un bon exemple de de que no fomos, reses constantes, reses absolutamente perpetuas y compactas en el mundo absolut comunicativo. Propagadas, vegades aquests mitjans obras esquerdas, eh, no sé, en las noticias o en los debates, con las cuales hay ideas que cuestionan que el sistema. Porque el 2006 va ser un fet que va ser silenciado, certament, el 2015 ha estat un fet mainstream. Los grandes mitjans tienen grandes audiencias. Y la presencia de una izquierda, de un discurso dissident además de d'aquests grandes mitjans, representa la posibilidad de que grandes audiencias vegin que existe una alternativa. No molt present en el mitjà, pero existe. Y ya es és para no que mucha gente se acoste, se informe más, se culturaliza más sobre estas alternativas. No negamos que hay líneas en y son a todo arreu, todos los mitjans, siguen del color que siguen, siguen digitales, en paper, en televisión, en radio, todos tienen líneas vermelas. que ser conscients de las tebas y i y trapejarla. Porque si los mitjans no perceben que un discurso dissident tiene una cierta audiencia, no le dan cancha. Pero a la mesura que el discurso dissident tiene un público, que sea Que el público hoy es menos preable. Y los mitjans le dan cancha. Si te mantens la línea ver vermelha no se y y potser la podrás moure un pam. Podemos luchar para que las es se multiplican, para que las no només se sinó sino que se amplíen En cambio, lo que no queremos es la actitud autocensura i de autocensura y de por que hace que los policías se coloquen un pam darrere detrás de la, la línea vermelha. si tú te coloques un pam darrere de la línea vermelha, la línea vermelha eh, se aprimará aún mes seguir batallando, seguir pressionant, Se ven, están preparados para los altos y bajos, pero de seguir, hem de a la brecha. Cuando Ciudad Morta eh, comienza a bullir a la xarxa, al Twitter, el que pasa es que llavors es crea una, una dinámica que los mitjans digitals comencen a recoger y los mitjans digitals salta a los mitjans de papel, salta la televisión, salta a la radio y entonces cuando se mete el documental por televisión y rebenta de la audiencia por toda la expectación que se ha creado Básicamente, a través de la xarxa, entonces ya, ya está, ha trancado todas las barreras. ¿Cómo ¿no? se ha fin de aquí? ¿Cómo se ha a estar silenciado a provocar el récord de audiencia del Canal 33? ¿Qué tenemos las personas para defender nuestros derechos y libertades? ¿Qué nos queda? La fuerza de la solidaridad y bajar como hoy a la calle son muchas las que hemos sufrido estos golpes de diversas maneras y nuestra idea en esta mani es dar el espacio a todas. El que ha pasado en Ciutat Morta me em sembla que es una experiencia única, importantísima, para ha mostrado como el trabajo sostingut de, de, de los activistas que han volgut denunciar una arbitrariedad policial brutal se tu todos los obstacles posibles de parte de las autoridades y de los massius masivos de la comunicación no? un gran consejo que me dio un amigo una vez aléjate, Mariana mira todo desde arriba y ahí empieza a pensar así va a ayudar a tu hijo o sea no o sea, está bien desde el corazón y todo pero tienes que alejarte y, y, y crear estrategias con la cabeza Fins que no ha haparegut a canal 33 al documental no hi ha hagut un veritable razón para presentarlo en la televisión fue una lucha una lucha a través del de, de twitter no una lucha a través de, lo, de las redes incluso desde países de comunicación de la vida de la vida cotidiana como pueden ser facebook o twitter ¿no? son plataformas a sobra privativas pues la gente cambia luz que hace de estas charlas para denunciar la idea del documental era crear precedentes para ayudar en otros casos. Casos de violación de derechos humanos, casos de, de, de, de, de, de, de, de, de represión y tal, que eh, de otra manera pasarían sin ser vistos. ¿no? El caso 4F está cerrado y Rodrigo es culpable y tiene todavía la indemnización que pagar. Tiende, o sea, nosotros, al modo personal, no hemos logrado mucho, ¿no? pero que la cosa sirva a otra persona. No nos sentimos gente dejando que el Ayuntamiento la cara en la entrega de este premio. Un Ayuntamiento, recordemos, que personas sistemáticamente como acusación particular contra aquellos veïns y veïnes que defensen los derechos más fundamentales de nuestros barrios. ¿Casos recientes como el de Canvias, la lucha del Fruidad de la Vergoña o las tres últimas huelgas generales o tantas otras crónicas de esta ciudad muerta? Sí. Volem aceptar el Premio Ciudad de Barcelona, señor alcalde. Pero estos diners no serán para nosotros. Destinaremos estos recursos públicos a lo que haurien d'estar estar fent vostès. Investigar todos aquellos casos de abusos policiales amparados por este ayuntamiento. ¿Cuándo se ha dit a Ciudad Morta que és una visión sesgada de los fets? Yo pienso no. La visión sesgada es todas las versiones oficiales de fets que han han arribat fins ara. Nosotros no, no, no hem per atesmair rebaixar el discurs, eh, o camuflarlo para per tal de que pugui ser assumit pels No només faltaria que faltaría moment que fem un periodismo o fem un documentalismo que vol oferir otro punta de, punt de vista, que a més a més d'incorporar l'altre punta de vista que ya ha tingut toda la posibilidad de manifestar y de d'expressar-se públicament. El discurso és exactament el mateix, no el rebaixem. El que sí que es una aposta molt forta per part nostra és el tema de, de la estética. Una bàluga com ciutat morta pot acabar sent consumida només pels pasa Passa super sovint. No volem convencer els que ja estan convençuts, sinó arribar a gent que mai ha tingut accés a, a aquesta informació o a aquests discursos en radicals, perquè els hi ven endonats amb una estètica que no els hi apela son eh, decisiones creativas, ideológicas, absolutamente pertinentes. Bueno, necesitamos hacer películas con músicas radicales para convencer a nadie. O sea, el discurso ya está ahí y estéticamente podemos vestirlo de otra manera para que, que llegue a, a mucha más gente. Yo entiendo que la película fa un relato inteligente, porque no eh, explota todas seves posibilidades inmediatamente, Sino que va creando un crescendo que a mí me parece interesante. Mandaba um, la estética del mainstream, a de alguna manera, o técnicas narrativas típicamente cinematográficas universales han decir. ¿no? La serie está enganchada, como a dicho Per final. Tanto, la película tenía una estructura y una dramaturgia impecable, en el y Estando la, la película en festivales y habiendo ganado algunos premios, eh, pues hubo cierta presión a los medios públicos, a la televisión pública, para que este documental se acabase emitiendo. He de ahí, para ser absolutamente sincero, la primera, primera vagada va ser el cap de programas de 73: que nos va dir: si teníamos una ciudad muerta, vosotros la pasaría a vuestro programa. Y yo vais a pensar, ostras, y tan, pero se atreverá. Eh? Es una historia que sistemáticamente se ha silenciado. Los mitjans no no parlar de, de tortura, no parlar de disfunciones en el sistema. En algún momento vaig em a a la conclusión, las que lo que esperaban es que yo digas que no. Y de esta manera, trocaban la justificación para no haber metido una película que ellos veían no possible posible en la sala 33. Desde el momento que yo voy a que sí, ya no había manera de Y El problema va a ser una larga, larguísima negociación entre TV3 y los autores del documental en la que yo estaba esperando. Ha costado tres años que la televisión pública se, se decida a emitir este documental. En el Alfonso. si no la a més, tendrían un problema molt más grande que a més. Yo creo que estamos entre medio dos paradigmas, ¿no? Ahora ya estamos entre dos aigües y tenim per una banda aquest que titànic que se están enfonjando de los medios convencionales en el que el és unidireccional, y estem entrando en este nuevo paradigma en el que la comunicación es democrática y en la que todos eh, son emisores y receptores. Para mí es muy eh, que no hay un documentalismo político. Probablemente d'aquí aquí de 10 eh, será totalmente diferente y que estar a les redes socials i punt pero ahora mateix em me parece que amb el tema de Ciudad muerta se ha demostrado, veniendo del nuestro paradigma, dominando lo bien y saltando al bel paradigma, podemos arribar a generar una hegemonía. Yo creo que lo que se hace de hacer es hacer un documentalismo como un periodismo que incite a ir és es decir, que provoque las cosas, sino que les las cosas. Infiltrarse en aquel bel paradigma y así, de alguna manera, acabarlo de ¿no? catapultar y catapultarnos capa Cap al allà on ens sentim més còmodes, no? que és la comunicación comunicació democràtica i les xarxes socials. Sabia que al moment que en el Saló del Tinell haguéssim de recollir el premi, no sabia què passaria exactament, No sabia que en aquell moment s'habia conquerit un espai. Recull el premi. Recullen el premi Xavier Tigas i Xa Ortega, Acudir a del documental.